la muerte es el fin de la vida y no vamos a discutir sobre si existe el más allá o no. Sin embargo, en nuestros tiempos modernos se están desarrollando tecnologías para revivir a las personas muertas. Bioquark es una empresa estadounidense que ha logrado obtener los permisos del gobierno de Estados Unidos y la India para intentar resucitar a las personas. Según los investigadores de BioQuark, se podría revivir a una persona inyectando fármacos y células madre en el cerebro. Por ahora los avances que han tenido son confidenciales. Se estima que esta tecnología podría estar lista para el año 2040. No cabe duda que en el futuro será posible resucitar a familiares muertos, lo que cambiará el estado de ánimo de las personas que han perdido a sus seres queridos y no importará el tiempo que tengan de muertos, pues seguramente existirá algún tipo de máquina con la que puedan resucitar a personas que tengan inclusive miles de años muertas. En paralelo a esto también se está desarrollando una tecnología para comunicarse con la conciencia de personas fallecidas. Es una especie de máquina que pretende recibir mensajes de los espíritus de las personas. Se decidió crear esta máquina para comprobar si una persona puede seguir existiendo después de la muerte.